8 de la mañana, 22 minutos, agradecerle a usted su sintonía y tenemos entrevistas. En esta mañana quiero saludar al embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, don Héctor Arce que está con nosotros, un gusto saludarlo, Milton Guzmán desde Estudios en La Paz, embajador, ¿cómo está? Muy buenos días Milton, un cordial saludo a usted y a toda la, la audiencia de Avellala a nivel nacional, un verdadero placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, embajador. Y vamos a hablar acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas y, por supuesto, de eh, la Organización de Estados Americanos, porque su secretario general, en el marco de cumplirse 60 años de las misiones de observaciones electorales, hacía una, una afirmación a raíz o a través de su cuenta de Twitter y ha dado a conocer que las misiones electorales son un pilar de la democracia y que su trabajo está bajo principios de imparcialidad y independencia transparencia en defensa de las instituciones democráticas decía a través de su cuenta de twitter el señor almagro embajador cuál la uh, visión que se tiene cuál la visión que se tiene a raíz o la posición que tiene como representante de bolivia ante la oea a raíz de esta afirmación que ha realizado el señor almagro Bien, Mito, muchas gracias. Eh, evidentemente, hubo una especie de acto de celebración en el Consejo Permanente, que son uno de los órganos del gobierno de la Organización de Estados Americanos. Fue el miércoles 12, el miércoles pasado, eh, en el cual se pretendió celebrar de alguna manera los, eh, diríamos así, los eh, eh, la cantidad de años, los 20 años de eh, la OEA en las misiones de observación electoral. Y ante esta situación, nosotros manteniendo una línea ya sostenida de eh, hacer notar la verdad, de poner en claro lo que ocurrió en Bolivia en las elecciones del 20 de octubre del año 2019, presentamos nuevamente un reclamo formal y en consecuencia eh, este reclamo fue acogido por la presidencia del Consejo Permanente, fue acogido por eh, los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos y eh, se ennubló, si puede, si vale el término, de alguna manera este festejo de, de, de las misiones de observación electoral. En esta sesión del 2 de febrero, nosotros eh, hicimos notar una vez más de que durante 10 comunicaciones que vienen desde este, que empezó esta misión aquí en Estados Unidos a mediados del año pasado, durante 10 comunicaciones hemos solicitado la información básica fundamental sobre la auditoría que se habría llevado adelante en Bolivia el, eh, el año 2019. Y ante 10 comunicaciones que se han presentado directamente a la Secretaría General, a la Secretaría por el Fortalecimiento de la Democracia y al mismo Consejo Permanente, se ha reiterado la importancia de que esta documentación, de que esta información fundamental que es el resultado de esa misión de auditoría sea de conocimiento público y sea entregada a los estados y, y por supuesto, al Estado boliviano. La respuesta fue siempre el silencio. De una manera absolutamente eh, eh, inentendible, la Secretaría General, particularmente el señor Luis Almagro Lemes, niega dar información sobre este proceso de auditoría. Lo ha hecho ante 10 solicitudes que ha presentado el Estado boliviano, lo cual ha causado, por supuesto, la molestia, la desconfianza de todos los países miembros de la organización en este sistema de observación electoral que estaban pretendiendo celebrar. Esta es una lucha eh, de largo aliento, Milton. es una lucha de todos los días y es una lucha en la que al final tiene que imponerse la verdad, la verdad de qué es lo que ha ocurrido, nosotros no estamos actuando en contra de nadie, ni por recelo ni, ni mala voluntad contra nadie, nosotros estamos buscando la verdad, la verdad de lo que ha ocurrido en uno de los procesos electorales más conflictivos que se ha vivido en Bolivia, en el cual la Organización de Estados Americanos fue invitada a realizar una auditoría electoral e hizo una auditoría electoral con resultados verdaderamente nefastos. Informes que se presentaron en la madrugada, informes que no estaban contemplados en el acuerdo suscrito con Bolivia y lo peor de todo, informes totalmente fraudulentos. Si ha habido algún fraude en Bolivia, ha sido el informe de la Organización de Estados Americanos, de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y esa es una situación que tiene que evidenciarse ya han pasado más de los años de estos hechos durante esos dos años han habido un, un quiebre constitucional que ha dado el gobierno a la presidenta de facto durante un año y en dos años no conocemos un solo elemento, Milton, una sola prueba, un solo indicio de que eso, qué es lo que ha pasado en esas elecciones, dónde está la prueba, quiénes la han hecho, o dónde está el fraude, quiénes lo han hecho, cómo se ha llevado adelante una supuesta manipulación de la voluntad popular. Son preguntas que posiblemente las encontraríamos. Bueno, una explicación que ellos se niegan a dar. Hicimos un evento en la misma organización de Estados Americanos en el mes de septiembre, al cual se negaron ellos a asistir. Eh, por otra parte, se niegan a dar información. Entonces, ¿cuál es la verdad de esto? ¿Dónde está la verdadera explicación de lo que ha hecho la Secretaría General de la OEA en Bolivia? Una institución que debe defender la democracia y la institucionalidad. En los hechos, más bien se convirtió en una institución para derrocar una democracia, para quebrar el orden constitucional en un país y para derrocar un gobierno legalmente constituido. Hay mucha conciencia, hay mucho respaldo de la comunidad internacional al interior de la OEA, hay mucha incomunidad del secretario general y nosotros vamos a seguir también en esta línea. Los mensajes de Twitter que se han revisado de varios países, de varias autoridades, de varias cancillerías son una muestra más de el, la justeza y la pertinencia del pedido boliviano de que la información sea entregada y los hechos de 2019 sean aclarados. Así es, embajador, y por supuesto, hacer referencia también a algunos de los pronunciamientos que han habido a raíz de otros representantes en la Organización de Estados Americanos, como el de la Argentina, por ejemplo, que decía, secretario, usted a través de las misiones de observación electoral en Bolivia el 2019, es justo con el macrismo, uno de los responsables de aquel golpe de Estado, hasta que no lo reconozca. Las misiones de observaciones electorales... No recuperan su prestigio, decía a través también de su cuenta de Twitter el representante de la Argentina y el representante de México. A 60 años de su primer despliegue no podemos olvidar, Almagro, el uso de una misión, o, o, o una misión electoral como herramienta política que provocó el golpe de Estado en Bolivia el año 2019. Y decía muy claro, mientras usted sigue en el cargo no habrá confianza en ellas. Esto, y haciendo referencia ya, embajador, a este tema, eh, Almagro, ¿le resta confianza a las misiones de observación electoral a partir de ahora? ¿Y a raíz de qué usted cree, embajador, que eh, no se quiere dar información de eh, esas solicitudes y de esa auditoría que se ha realizado el 2019? Gracias, Milton. Obviamente... Eh... Lo que pasó en Bolivia el año 2019 es una marcha negra, es una marcha inviolable, imborrable. No diremos negra, diremos es un elemento oscuro, es un elemento de vergüenza, es una mancha indeleble en todos estos 60 años de las misiones de observación electoral, que con luces y sombras habían sido nomás un buen sistema para la verificación de los procesos electorales. Sin embargo, lo ocurrido en Bolivia echa por tierra toda la credibilidad, Toda la transparencia, toda la confianza que pueda tener la comunidad internacional en las misiones de observación electoral. Y esta es una situación gravísima a la que, eh, por supuesto, eh, se suma el hecho fundamental del autor de esta situación. El autor de este hecho, de esta quiebre constitucional en Bolivia a través de una manipulación de una auditoría de integridad electoral es justamente el señor Luis Almagro Lemes. Luis Almagro Lemes es un perjuicio para la organización. Luis Almagro Lemes es una persona que. Eh, hace quedar mal a la organización de estados americanos que les resta legitimidad a la organización en muchas misiones y muchas situaciones a las que incluso se debería encargar al secretario general que cumpla determinadas funciones, la presencia, la personalidad, la trayectoria y los hechos gravísimos en los que ha incluido el señor Luis Almagro Lemes impiden que esta sea una persona legítima, impiden que ésta sea una persona habilitada para diferentes temas hablando de temas de otros países, de Nicaragua, de otras misiones de observación electoral. La presencia del señor Almagro le hace mal a la Organización de Estados Americanos, la deslegitima, y hace que los objetivos mínimos que pueda tras trazarse en materia de democracia, en materia de institucionalidad, finalmente nunca puedan ser cumplidos. Y en relación a su pregunta, preguntamiento, la razón por la que no se entrega la información es porque en esa información se evidencia que no ha habido ninguna manipulación e informática ni manipulación dolosa de los resultados electorales de las elecciones del 2019. Esa fue una situación que se inventaron en la Secretaría General para derrocar un gobierno legalmente constituido entre el 8, el 9 y finalmente lo publicaron el 10 de noviembre del año 2019. Si nosotros analizamos y revisamos los informes de los auditores que fueron al terreno de campo, que fueron a Bolivia, los informes intermedios tanto de los sectores de caligrafía como los sectores informáticos, no existe ninguna evidencia, ninguna sugerencia, de ninguna manipulación dolosa, de ningún fraude electoral, porque no, nunca existió fraude electoral en las elecciones del 2019 en Bolivia. Y esa situación es la que están escondiendo, es la que están ocultando. Esa situación es la que no muestran cuando nosotros hemos hecho en el seno mismo de la Organización de Estados Americanos, al interior del Salón de las Américas, ahí a seis eh, pasos o a seis metros de, de, de la oficina de Ciudad Magro. Eh, un, un evento con los más altos académicos de todo el mundo, que han establecido que en Bolivia no hubo ningún fraude electoral y que el único fraude fue ese, esos dos informes de las organizaciones de cuando hacemos eso, el señor Almagro no se presenta las personas que hicieron ese trabajo sucio para él el señor Francisco Guerrero, el señor Gerardo de Casa, no dan la cara, estando a seis metros de sus, sus oficinas no tienen el tupén ni la decencia de presentarse en un evento donde había más de 20 embajadores para explicar lo que ha pasado y esa actitud de negar, de decir que este es un tema cerrado, que este es un tema que ya no existe, es la que les lleva a negar indecorosamente indebidamente la entrega de información. ¿Quién puede confiar en una misión de observación electoral? 60 años de trabajo y de esfuerzo están echados por tierra por la actitud de señor Almagro que en un caso concreto, que fue tan grave como lo establece México, como lo establece Argentina, en los tweets usted ha leído Milton, no se presta la información eh, sobre los hechos es una situación verdaderamente gravísima el peso de Bolivia en estos momentos es gravitante la organización de Estados Americanos este trabajo conjunto con otros países es también muy importante y obviamente esperemos que a la brevedad se dé el esclarecimiento definitivo de los hechos Milton no por perjudicar a nadie ni por eh, eh, generar daño a nadie sino por el derecho a la memoria a la verdad y a la justicia no es posible, nosotros no vamos a cejar hay países enteros que no van a cejar en buscar la verdad en un tema que, reitero, una organización que debía defender la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho, en los hechos lo que ha producido ha sido el quiebre constitucional, un golpe de Estado, la desestabilización de un gobierno legalmente constituido y eso por supuesto es verdadera y absolutamente inaceptable eh, en el contexto internacional. Embajador, ya para ir cerrando la entrevista, usted nos decía bien que son 10 las solicitudes que se han realizado, si no son más, de eh, este informe sobre la auditoría a las elecciones del año 2019 que ha realizado la Organización de Estados Americanos. ¿Cuánto tiempo más podrá esconder este informe el señor Almagro y si existen algún otro, de, otro tipo de mecanismos? Tarde o temprano este informe... ¿Se tendrá que dar a conocer, se lo conocerá o habrá algún mecanismo para ocultarlo, embajador? Por supuesto que tarde o temprano esa información ha de ser conocida y si esta situación se demuestra que hay una manipulación dolosa de la información, que se esté escondiendo información deliberadamente, como nosotros tenemos la certeza de que es así... Eh, más adelante tendrán que pensarse incluso en un proceso al señor Almagro, porque obviamente es una situación gravísima, es una situación muy delicada, no solamente contra Bolivia, sino contra los 34 países que conforman la organización. Eh, yo quiero recordar aquí que hay un proyecto de ley muy importante en el Congreso de los Estados Unidos, que ya ha sido aprobado en la Cámara de Representantes, que es una similar a la Cámara de Diputados que tenemos en Bolivia, que se encuentra en la Cámara de Senadores en el Congreso de los Estados Unidos, el Congreso de la Unión Americana, eh, dentro de un proyecto de ley se ha introducido una cláusula, esperemos sea aprobada las próximas semanas, en las que el Congreso de los Estados Unidos de América le instruye, le solicita, le comina al Departamento de Estado a pedir información ante la OEA sobre qué es lo que ocurrió en las elecciones del año 2019 y cuál ha sido el rol de la Secretaría General en este caso. Esta es una prueba más de que el tema no es un tema cerrado, a, a, a diferencia de lo que desesperadamente buscan Magro y sus acólitos, este es un tema abierto y este es un tema que tiene que tener un resultado final. La lógica, la razón, el espíritu de transparencia que debe albergar a la organización y que debe albergar a estas misiones de observación electoral que han cumplido 60 años, manchadas por la actuación de Almagro en las elecciones del año 2019, no pueden... Quedar en la nada, tiene que haber un resultado, tiene que haber una investigación abierta, imparcial, que se haga al, al interior de la misma organización, tiene que haber una transparencia y una entrega de la información necesaria, tiene que haber una aclaración de los hechos y, por supuesto, el establecimiento de responsabilidades por la gravedad de los mismos. Esta es una situación más que segura, más temprano que tarde, finalmente la verdad saldrá a flote y el accionar de Luis Almagro, la Secretaría General de un grupo de personas que quebrantó un orden constitucional, que hizo que una persona que no estaba en la línea de sucesión constitucional se hiciera del gobierno, que generó 38 personas fallecidas, el quiebre constitucional, cientos de heridos, miles de perseguidos, asilados, exiliados, finalmente esta situación, este quiebre que se dio, se ha aclarado definitivamente, quizá por el bien futuro de las propias misiones de observación electoral que han cumplido, reitero, 60 años manchadas por el hecho y el accionar de Luis Almagro y sus acólitos el año 2019 en nuestro país. En las siguientes semanas, Milton, es un anuncio eh, en primicia, las siguientes semanas se han de presentar ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes que realizaron ese informe extraordinario, maravilloso, ese informe de 400 páginas que nos dio finalmente a los bolivianos el derecho a conocer la verdad de qué es lo que ha pasado durante el quiebre constitucional, el gobierno de facto a la señora Áñez, en materia de derechos humanos. Estos miembros, estas personas independientes, estos expertos internacionales que han realizado un trabajo de campo de varios meses en Bolivia y han elaborado un informe verdaderamente histórico y trascendental sobre lo que pasó en Bolivia, se han de presentar ante el Consejo Permanente y el Consejo Permanente, el órgano de gobierno que abarca a los 34 eh, países de la organización, ha de conocer de primera mano que es lo que ocurrió en Bolivia en materia de derechos humanos, en materia de violación a los derechos humanos durante el gobierno de facto, donde incluso, como dice el informe del GI, se llegó incluso a el tema de ejecuciones sumarias. El, lo más grave que puede ocurrir en, en, en una represión, en un acto criminal, es por supuesto las ejecuciones sumarias, que significan matar, asesinar a personas indefensas que están incluso huyendo, que están tratando de salvar su vida. Esos crímenes de guerra no pueden quedar en la impunidad, y por supuesto serán de conocimiento las siguientes semanas de todo el Consejo Permanente como corresponde al, a la importancia, a la trascendencia de este trabajo que realizó, en este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, en nuestro país. Embajador, quiero agradecerle por estos minutos con Aviaíala, muy amable, y estaremos atentos, por supuesto, al trabajo que se desarrolla allá en la OEA. Muy amable. Muchísimas gracias Milton, un gusto saludarlos, un saludo a todo el país, a todo nuestro pueblo desde aquí desde los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Ha estado con nosotros el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, Sector Arce, haciendo referencia a estas afirmaciones que realizaba el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Almagro. Se va a investigar, y lo decía de manera primicial, el embajador de nuestro país, en los próximos días o en las próximas semanas se va a presentar el grupo de expertos independientes eh, internacionales allá en la Organización de Estados Americanos para hacer conocer el informe que se ha presentado en nuestro país, en el cual incluso se habla de ejecuciones sumarias que se han desarrollado en nuestro país en el periodo 2019-2020. Estaremos, por supuesto, reflejando todo esto acá en Avia y a las 8 de la mañana, 39 minutos, a nombre de todo nuestro equipo, tengo que despedirnos, cerrar esta primera edición de Noticias. Estaremos más adelante con más información. Permiso, buenos días.